Y estamos hablando del señor Ángel Mahler. ¡Bravo, ¡Bravo! Ángel Mahler! Un ¿Cómo, está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, ¿me ves bien? ¿Estás bien? Perfecto, perfecto, <risa> está perfecto. ¿Todo bien? ¿Por Acá... dónde anda usted, señor? Estoy con mi continuación, con, digamos, con mi piano. ¡Guau! <risa> wow, es que es una parte, claro, es una parte tuya. Y por eso, sí, por eso, es, es muy lindo conectarse siempre con el piano porque es, es una conexión única, es increíble. Te, te conectás con, con el piano y te conectas con la orquesta, te conectas con un montón de sensaciones que aparecen exclusivamente este, cuando estás sentado acá, claro. en este lugar. Sí. Ángel, ¿y, ¿y cuándo empezó todo esto? Tu pasión, tu amor, eh, esto con el piano, con la orquesta, con la música en general. ¿Te acordás Mirá, de la primera eh. vez, el primer contacto? No, sí, sí, por supuesto, mis padres... Eh, le gustaba mucho la ópera, y yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo de, de estar escuchando siempre eh, Puccini, Verdi, Wagner, Donizetti, este, todos los, los principales de ópera, ¿no? Pero después, claro, eh, más allá de mi estudio, yo a los seis años le decía a mi mamá que quería ser director de orquesta. Y la verdad, eh, fue algo que, que evidentemente no sé de dónde lo saqué, pero, pero mi amor por la música ya vino conmigo, entonces eh, desde muy temprano empecé a estudiar y, y, en, y descubrí el mundo de la ópera con mi papá que me llevó por primera vez al Teatro Colón a los siete años y vi Don Giovanni. La verdad no entendí nada porque tenía siete años, no había subtítulos, no, no había nada en ese momento, pero, pero sí entendí algo que era que me gustaba como cantaban me gustaban los vestuarios, me gustaban los cambios de escenografía, me gustaba el teatro, la música para teatro. Y eso es lo que hice toda mi vida. Así que fue como este, empezar con eso. ¿no? Sí, sí, una premonición de lo que ibas a dedicarte el resto de tu vida con solo seis añitos, claro, es eh, impresionante. En base a eso, Ángel, ¿te imaginabas todo lo que iba a venir de, de después? Digo, de esa pasión de chiquitito, de eso que veías, que vislumbrabas, pero bueno, todo lo que vino después, ¿lo, lo imaginabas así como fue? Mira eh, eh, Hablo mucho con mis hijos Mira, recién hace, hace un ratito hablé con Damián, eh, Que es mi hijo mayor Tiene 33 y que se dedica También a la música, los dos se dedican a la música Pero hablábamos justamente del deseo uh -huh. Y de la confianza ¿no? Porque el talento Hay mucha gente que puede tener talento, mucha uh -huh. Pero el deseo de llegar el, Y el talento para llegar Justamente es fundamental Entonces la verdad que siempre tuve esa fuerza Siempre más allá de, de de mi conexión, la música, entonces siempre tuve la confianza en que, en que me iba a pasar esto. No es que no, es que no me sorprenda, me sorprende uh -huh. y mucho, pero, y la verdad, eh, cuando reestrenamos en abril, ahora hace poquito, en Luna Park, fue eh, la verdad alucinante, porque eh, es como que sobrepasó aún más lo que yo había pensado que podía pasar, sí, fue, fue increíble. O sea, uh -huh. me, la vida me volvió... Pensaba. Uh -huh. Ángel, pero además, recién decías un poco, ¿no? El tema del talento, el amor por la música, eh, el deseo, pero esto también de, de poder coordinar equipos, de poder elegir a las personas adecuadas, porque es mucho más de eso, eh. es también toda una gestión enorme para poder desarrollar cada uno de los musicales. ¿Cómo haces para poder ahí conectar todos estos, eh, estas necesidades que vas a tener y que tenés a lo largo de cada una de las producciones? Bueno, lo que pasa es que me gusta mucho la producción, me gusta muchísimo. Primero, eh, he armado muy buenos equipos de uh -huh. producción, desde Leo y que es el encargado de la gira, a mi hermana Liliana, que está también trabajando conmigo, Guillermo Masuti, yo, todo un eh, Marcelo Yammerich, todo un equipo de gente que es buenísimo, eh, que está involucrado y abocado a, a, a dar lo mejor de sí para lograr esto que logramos con Drácula, ¿no? el musical, que es la excelencia en cuanto a que nada, ningún detalle esté librado al azar. Entonces, las cosas van, salen como salen por ¿por, qué? por eso. Sumado a todo el elenco artístico, obviamente. Pensá que este, iluminadores, maquinistas, este, toda la gente que trabaja, desde Juan Rodó para abajo, todos tienen están involucrados no solamente emocionalmente, sino en, este, en esto que llamamos como, como si fuera la selección argentina, ya que estamos en, tanto con fútbol. La la selección argentina del musical. Porque ustedes estaban hablando de fútbol antes de que yo saliera y, y, bueno, justamente nombraron a dos jugadores que son de mi equipo de preferencia, que es Racing Club. Entonces, la verdad que, bueno, es un orgullo que estén en la selección y que haya jugado tan bien. Así que. Bueno, eh, la verdad que yo llamo la selección argentina del musical a este grupo de gente que está trabajando haciendo Drácula. Claro, y además esta esta posibilidad y esta sensación de que todos tienen puesta la camiseta, ¿no? Porque podés armar eh, el equipo, pero después todos jugársela y tirar para adelante eh, a la vez, por eso el éxito que tienen. Y la van a romper también acá en Mendoza. Ya llegó la fecha, ¿no? Del 2 al 5. No, no, pero es impresionante, ¿no? Y mira, la verdad volvemos en septiembre porque no hay una entrada hoy. Claro, no, o sea, más. Ya no queda más. Así que siempre en Mendoza nos ha sorprendido gratamente... Y, y bueno, es una bendición estar viendo esto Porque realmente es, es, es muy fuerte Después de 30 años Resentir y volver a sentir Bueno, resentir, volver a sentir lo que La misma energía y la, el mismo tipo de éxito O, o te diría que más Que, de, que de, desde cuando se estrenó Así que la verdad que esta vuelta en septiembre También es inesperada sí, Porque, no, pero te puedo asegurar pero por mis hijos, ¿eh? que para mí era la despedida. Yo lo llamé, Drácula Musical, la despedida, porque para mí terminaba el 10 de. <risa> 10 de... Son como los chanchaleros, no se van a despedir más. Todo el mundo me dice lo mismo. Que no se despiden. <risa> oh, Pero esta es nuestra primera, digamos, este, nuestra primera largue. Pero, pero fue por el público. Claro, fue, sí. fundamentalmente por la gente se quedaba afuera y nos pedía más funciones no es algo que hubiéramos pensado hacer. Y realmente, junto con Leo y que hicimos la, la programación de la gira, eh, hablamos mucho de esto, bueno, tomemos las plazas, veamos qué pasa, tomemos las fechas, veamos, no sé, porque hacer Drácula es muy complicado desde el punto de vista logístico. Claro. Mucha gente que... Eh, escenografía, se tiene un despliegue de luces, escenografía, vestuarios, eh, o sea, es mucha gente, y es, es un espectáculo costoso. Entonces, la verdad que lo pensamos mucho, pero bueno... Eh, teníamos que hacerlo Porque si no la vida no tiene sentido Claro, que, y además que... es, es ahora, sino cuando Ángel, tenemos que ir cerrando Pero tenemos un juego que queremos hacer con vos Así es que si te parece Pregunta y respuesta no. rapidísimo dale. Ver, dale Si tuvieras la oportunidad dale. de crear La banda sonora de la vida De cualquier celebrity del mundo ¿A quién elegirías? Eh, Vivo o muerto Lo que quieras Van Gogh. Ángel Maler, director de orquesta Tiene que convocar a los cinco mejores músicos del país ¿A quién llama? Guillermo Masuti bueno, lo que pasa es que son músicos que son de sinfónicas claro. eh, Mir, Lulia eh, eh, Marcho Mavrov eh, Raúl Becerra y eh, Giselle Morgan ¿Qué situaciones de, los... de la vida te, te pasan que decís, esto parece sacado de mis musicales? Ah, eh, no te entendí la pregunta ¿Qué, ¿Qué situaciones de la vida te pasan que decís, esto es sacado de mis musicales? Eh, mira, eh, yo le pongo música a todo, así claro. que en el práctico cada cosa que hago la, la ligo a la música. A hacer, desayuno, ahora, ahora. En todo <ríe> le mete claro. Uy, Vamos. Me... ¿Qué? No te quiero arruinar tu carrera tan prestigiosa que tenés Podés cortar, Ángel, <risa> podés cortar Vamos por un rato al mundo de los famosos Tenemos que convocar a diferentes personalidades del mundo artístico Para los siguientes roles protagónicos en tus comedias musicales ¿Quién hace el jorobado de París? Eh, ¿Quién lo hizo? Eh, Carlos Antonis Drácula En de... Drácula no hay otro más que Juan Rodó <risa> Jesús de Nazaret eh, Jesús eh, Uy que, que, que aprieto, porque el, el, el último eh, chico que lo hizo, no recuerdo el nombre, porque fue ah, claro fue justo en la temporada de Drácula, pero no, no lo recuerdo, pero fue el mejor, uno de los mejores Jesús que tuve. No, no, perdón, pero sé que sé Qué lindo recuerdo se te viene a la cabeza haber vivido que decís, lo repetiría las mil y una noches de mi vida. Mirá, cuando estaba dirigiendo en el Luna Park, mis hijos con, con dos y cuatro años, cada vez que terminaba la función venían y me tiraban de los pantalones. Yo oh, estaba vestido uh -huh. con el mo desde atrás, cuando la gente aplaudía, eso venían y me tiraban de los pantalones y yo los abrazaba, los levantaba y todo eso. Eso oh. es inolvidable, me lo voy a llevar... A, a donde vayas después de tu vida Me muero de amor Ángel, no podemos despedirte si no tocas un poquito para nosotros Y te brindamos un fuerte aplauso Después de que termines Pero ahora queremos disfrutarte y agradecerte Gracias. Obviamente por tu tiempo, felicitarte por tu éxito Y si necesitas un bolo un extra, acá estamos ¿eh? <risa> Bueno ¿Quieres cantar un poquito? ¡Vamos! Dale, vamos <risa> <bueno>. <risa>